de Texas Aquí como siempre, aquí en la ciudad de Far, Texas Aquí estamos en las instalaciones de Frank's Auto Cell Estamos instalados en el 503 West Business 83 Aquí en la ciudad de Far. Recuerden nuestros números de teléfono 787-9888 Para que nos llame, háblenos, platique con nosotros Tenemos una, una gran variedad de automóviles Tenemos por ejemplo esta Avalanche este, Que está con nosotros aquí Esperando a que algunos de ustedes Amas de casas, papás Compren su automóvil en esta Navidad A sus, a, a sus esposas para que pueda transportar a sus hijos para la escuela tenemos también la gran variedad de autos, pero en esta mañana quiero mostrarles esta camioneta que está realmente flamantita el color está inter interesante todo lo que realmente podemos hacer aquí en Frank Sauroselce en esta mañana Pueden observar el interior tan limpio como lo tiene. Tiene también su, su CD player con seis, para poner seis CDs. Y, y claro, tratamos también de hacer su financiamiento aquí en casa. Si tiene crédito, no tiene crédito, no se preocupe. Nosotros podemos también financiársela aquí en casa. Podemos también tener otras promociones en las cuales queremos también enseñarles en esta mañana tenemos también una gran variedad de automóviles, tenemos una variedad en nuestro inventario más de 150 vehículos en inventario, queremos mostrarles alguno de ellos por ejemplo, tenemos también una variedad de vehículos compact, lo que se le llama son autos pequeños de cuatro puertas y también tenemos aquellos vehículos que son más familiares también tenemos una variedad de autos como pueden observar tenemos también el nissan versa que está aquí con nosotros aquí lo tenemos en esta sucursal el nissan versa 2012 excelentísimo para el gasto de gasolina ahorita que la gasolina está bajando tenemos también estos vehículos mucho muy económicos como pueden observar nissan versa 2012 podemos ver también cómo podemos uh, hacer el financiamiento con ustedes para que en esta mañana se lleven su auto crédito, no crédito, no importa, estamos para servirles aquí en Franks Auto Sales. podemos observar también este Malibú. tenemos un Malibú 2013, observen, queridos televidentes, estamos aquí también uh, uh, tratando de dar una, una gran promoción en esta mañana, para que venga, se lleve su auto, si tiene uh, para su enganche, usted venga, aquí le financiamos aquí en casa, 2013 Malibu, muy buena condición, cuatro cilindros, también es automático, es el EcoBoost Y podemos también enseñarles Trae un interior perfecto, lindísimo, de piel Para todos aquellos que quieren la, el confort del automóvil Aquí para que puedan observar Su interior excelente para la comodidad de usted, para toda su casita que vayan sus hijos aquí este, muy cómodos a llevarlos a la escuela, estas amas de casa en las cuales ellas tienen la necesidad de viajar en un auto uh, que sea uh, cómodo, que sea también de buena calidad, entonces tenemos, podemos observar también para los jóvenes, los jóvenes que van al colegio, tenemos también los jóvenes que quieren también ya pedirle un auto a papá, a mamá, pues les queremos enseñar este Volkswagen que tenemos aquí es 2014 y también estamos financiándolo, también podemos observar que tiene. Es automático. No es de cinco velocidades estándar. Para que usted joven. Usted que va al colegio. Pueda manejarlo. Es automático. Y es, es muy económico para la gasolina. También como podemos observar. Su interior está limpiecito. Es 2014. Y como les menciono. Si hay. Si hay crédito, no hay crédito, tenemos para el enganche. Vengan aquí a Friends Auto Sales. Aquí vamos a estarles financiando de cualquier manera. Tenemos también el Toyota Camry, un Toyota Camry 2014 que tenemos también aquí. Como podemos observar, Camry 2014 para nuestras esposas también que van a sus trabajos para que ellas este, vayan más cómodas también en estos últimos que estamos uh, estos días que estamos de, de navidad son días festivos y como tal déle un regalito a su esposa querido esposo y estamos también observando que está a la comodidad de ustedes observen nada más el interior que tiene este Toyota Camry 2014, muy poco viaje, recuerde 787-9888 aquí en la ciudad de Far el interior limpiecito como puede observar entonces podemos ver también que tenemos una variedad en autos pequeños como es el, el Focus, el Ford Focus. Tenemos también una variedad de trocas, como puede observar la troca Silverado. Aquí que tenemos a nuestra derecha, nuestro camarógrafo hace un zoom un poco para que puedan observar esta troca en muy magníficas condiciones. Es una 2010 Chevrolet Silverado y como ustedes saben, tenemos la gran variedad de autos. Como pueden observar también aquí para mi derecha, tenemos algunos Malibu 2011. Tenemos también Hyundai's y como tal también tenemos una variedad de SUVs como por ejemplo la Chevrolet Tajo que tenemos aquí 2008 también la tenemos en piel, tiene un peanut butter un color palomino en piel está en mucho muy buena condición con tres líneas de asientos también para cuando tienen ustedes su familia que van de viaje en esta navidad es muy provechosa quiero mostrarles también un 2014 Chrysler 300 es muy cómodo ese automóvil en el cual todos nosotros queremos un carro Queremos un carro cómodo, y como tal quiero mostrarles este que tenemos aquí, es un 2014. Si mi camarógrafo puede hacerme un close out aquí también. Como ustedes pueden observar, 2014, muy poco millaje. Este carro realmente está propio para la familia, pueden observar. Chrysler 300, este automóvil está presto para la familia. Tenemos también el, el Ford Fusion, el EcoBoost. Este es un automóvil también que muchos queremos, con el cuatro cilindros. Como pueden observar, 2014, estamos aquí en el 503 West Business 83, aquí en la ciudad de FARC. Uh, no duden en llamarnos, 787-9888. Estamos para servirles en la ciudad de Far. No se les olvide, Frank's Auto Sales, en esta mañana, llámenos. Estamos para servirles y esperamos verlos aquí en esta mañana. Muchas gracias.